¿Cuántas veces tenemos en nuestra mano una lata de conserva y no sabemos qué hacer con ella? Tomárnosla tal cual y no tenemos un poquito de creatividad para darle ese toque. Simplemente con unos corazones de alcachofa, con una parmentier que vamos a hacer con esta patata cocida, con el ingrediente principal que son estos mejillones exquisitos y luego le haremos un crujiente de cale por encima. Va a quedar súper bien. En primer lugar hemos cocido dos patatas en un poquito de agua con sal. Wow, ¡Qué pinta! Espectacular, ¿verdad? En un recipiente para batidora vamos a incluir nuestras patatas. Vamos a echar un poquito del agua donde las hemos cocido y le vamos a echar casi todo el caldito que lleva esta lata. Esto le va a dar un toque súper bueno a la parmentier. Vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y vamos a batir bien. Mirad qué textura va quedando. Queremos que quede así. Melosito. Y ya tendríamos hecha nuestra parmentier de patata con ese toque al escabeche del mejillón. Buenísima. Así es como tiene que quedar la textura. Mm, buenísimo.